Joaquín Caicedo y Cuervo, Cali, 22 de agosto de 1773, Pasto, 26 de enero de 1813. Fue el menor de los hijos varones de Manuel Caicedo Tenorio, Estudió en Popayán, para luego trasladarse a Santa Fe, la capital del virreinato de la Nueva Granada, a prepararse como abogado. En 1805 se casó con su prima Juana María Camacho Caicedo, y aceptó el cargo de juez de cuentas en Santa Fe. Luego, en 1808, tras la muerte de su padre, pidió sucederlo en el cargo del Ferreal, real, razón por la cual debía regresar a su ciudad natal. En esto se encontraba cuando lo sorprendió los movimientos independentistas de 1810. Decidió participar activamente del levantamiento ocurrido en Cali en el mes de noviembre, cuando se instaló una junta de gobierno en contraria a lo del gobernador Tacón, había impuesto en Popayán. En la junta Calaña Caicedo obró como secretario. Este sería el inicio de su carrera política, que se vería fortalecida con la iniciativa de recorrer la provincia entera, invitando a los cabildos locales para que de manera organizada formaran una junta de gobierno que representara a la provincia y estuviera en el contra de su capital, Popayán, ciudad que apoyaba la postura política del gobernador Miguel Tacón, quien era un ferviente defensor de la causa española. Finalmente, tal como se había propuesto, el 1 de febrero de 1811 se instaló en Cali una junta provisional de gobierno de las ciudades amigas del Valle del Cauca. Firmaron el acta Joaquín de Caicedo y Cuero por Cali, Joaquín Fernández de Soto por Buga, José María Cuero y Caicedo por Anserma, Ignacio Mateos Polaco y Fray José Joaquín Meléndez por Cartago y Fray José Joaquín Escobar por la ciudad de Toro entre otros. El Cabildo de Caloto adherió a la Confederación de 21 de febrero y eligió como su diputado en Cali al sacerdote Juan María Céspedes. Ante las amenazas de Tacón a la Junta Caleña, Caicedo solicitó ayuda militar a la Junta Suprema de Santa Fe, que envió al coronel Antonio Baralla con un ejército que enfrentaría el de Tacón, en fecha del 28 de marzo de 1811, en la batalla de Palacén, considerada como la primera victoria de la independencia. Después de la derrota de Tacón en Palacén, la confederación decidió trasladarse a Popayán, capital de la provincia, el 21 de junio de 1811, para este momento Joaquín Caicedo sería elegido presidente de la Junta. Por considerarlo un vecino respetable, le fue encomendada la misión de viajar a Quito a recuperar las 403 libras de oro que Tacón había enviado a esa ciudad después de robarlas de la casa de la moneda de Popayán. Su tarea fue infructuosa, pues el gobierno quiteño decidió no devolver el dinero y apoyarlo para su propia causa. A su regreso, encontró alterado el orden público de la provincia y decidió reestructurar el ejército patriota y continuar en lucha por la causa independentista hasta que fue apresado en Calambuco por el ejército pastuso que apoyaba la causa realista el 13 de agosto de 1812 anterior a esto en mayo de 1812 había sido apresado en pasto en un levantamiento realizado por los habitantes de la ciudad que apoyaban a los realistas, amigos que meses antes Caicedo había decidido perdonarles la vida y bienes cuando los patriotas se tomaron la ciudad. En esa ocasión recuperó su libertad por la ayuda del general norteamericano Alejandro Macaulay, quien después se encontraba con él en agosto del 12 y también fue apresado por los pastuzos. Torillo Montes al mando del ejército realista, ordenó la ejecución de y Macaulay en la ciudad de Pasto, el 26 de enero de 1813. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.